Miren, la pareja, vamos, vamos a poner, un, un, ¿cuáles parejas han sido las más fuertes, más controversiales que uno no haya visto? Bueno, tuvo la pareja, vamos a ponerle, Crazy y Sandra, en un momento, fueron muy, fueron muy controversiales. Eh, otra pareja que fue sumamente, eh, no, no, que de ese que vamos a hablar. Eh. Eh, otra pareja de que fuerte, así. En México fue muy fuerte la pareja controversial fue muy fuerte esta pareja esto de bueno, ahora mismo Belinda y, y Nadal son fuertes tiran ahí en Estados Unidos ya tú sabes o sea existen parejas que siempre son controversiales parejas que la gente la sigue pero esta pareja la tiene a ustedes a ustedes a ti a ti mírame mírame mírame aquí mira aquí mírame, a ti de Mojiganga Yomel, en una cuenta alterna a la de él, con un tigre, es un tigre, en una cuenta alterna a la de él, publica un video, que vamos a ver en pantalla, dándose besitos con la perversa. Miren ahí, tigre, ¿eh? ahí, un besito, dijo, mami, después que yo estaba preso, ¿eh? me hizo falta, ahí está, ese besito, miren. Déjense llevar, déjense de llevar de las parejas de redes sociales. Suéltenlo en banda. Esa gente está mejor que nosotros. Y uno indignado de que porque Fulana le hizo un show. Porque Fulana andaba con un pelotero. Porque Yomel hizo tal cosa. Esa gente tienen de relajo. Mira, así mismo yo lo voy a poner así mismo el título. Yomel y la perversa tienen de relajo a los seguidores. ¡Llévense de mí! Eso, oye, me llévense de mí. Esa gente, pelean, se dicen esto. Y al final están juntos y ustedes pariguayos comentando en redes, atacando a esa gente. Y al final, yo, me y la perversa tan nítido. Miren cómo están. Amor, amor, como el nuestro... Eso no es Cristian Castro. ¿Eh? Flaco, eso no es Cristian Castro. Eh. Amor, como el nuestro... Esa gente, no le importa un carajo lo que la gente diga. Esa gente, esa gente lo de ellos es ellos. Esa gente, pasen. Oye, mira, mira. Yomel y la perversa van a estar juntos siempre. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué se borró el tatuaje si al final iba a beber con su meloso. Su meloso. El, el, eh, no, solo, el, el meloso no se lo quitó. La perversa se lo quitó. Entonces ya... Yomel es meloso cuando usted con ella va a decir: Ven acá, mi amor, pero tú ya esa va a ser la discusión para de nuevo otro rompimiento. Porque esa gente se dejan, se vuelve, se dejan, vuelve y están en lo mismo siempre. ¿Me entendieron? Así que, óigame, no le haga caso ni a Yomel ni a la perversa, ni... no, no, no, no, no, no le hagan caso. Esa gente lo que están es para su sonido. Para su cuarto, para su música. La perversa salió ya y le dio. El Yomel se le dio una, un recibimiento, un Thanksgiving, le dio un pavo. Más, Ahora que le gusta más. ¿Eh? Porque Yomel, el lío que a Yomel le tiene una canción muy fuerte. ¿Eh? El cuchicheo, ¿eh? ¿Eh? lo que duele no es el. sino el cuchicheo. O cogemos la canción de otro marenguito. Entonces. Yayomel entre los tigres es reconocido así, según dijo mi amigo y hermano Jason el mono. ¿Eh? Tensión Jason, te liberaste de eso. Te liberaste de eso. Pero mira cómo está el meloso. Hablan, hablan, disparate y vuelven. Hablan, disparate y vuelven. Entonces, dime tú, ¿para qué tú hablas? ¡No hables! No, porque es que el sonido. Y usted se deja llevar de eso. No se lleve de estos soniditas. Estos soniditas. Hubo una vez que hicieron un video en extremo, extremo ahí. Dije que, que él la humilló delante de la gente, Iván. Y yo dije, yo, vi este video? ¿Y este tipo? Pues, mentira. Eso era un montaje para buscar unos views, Por una canción que habían tirado. Esta gente están haciendo estrategia para recoger virus que usted ni se imagina. Pero una estrategia fea, señores, fea, fea, fea, le estoy diciendo. ¿Eh? No, así no. Y el pobre, y el pobre Reinaldo, que es fanático de la, melo, de la perversa. Tío, no, no, no. no, no, no. Reinaldo que le gusta mucho la perversa. No, no. ¿Cómo es que? Yo no sé. Eh. Toquicha. No, no, no. Ay, Dios. Yo veo la toquilla en un avión y, y, y, y rezo. En el avión que yo me monte, si yo me monto en un avión con la toquilla, yo hago mi plegaria a, a Dios. Dios, yo sé que tú vas a buscarle un castigo, porque un castigo tú lo vas a mandar a muchacha. Engendro del mal. ¿Cómo es que, se llama? ¿Cómo es que dicen los tigres? Los, los que estaban ayer aquí. Eh, los, los pastores. ¿Cuál es la palabra que ellos usaban? La, hay una palabra que ellos usan: la apostesía! Esa apostesía! de te, de toquicha, la perversa, que le gusta. Esas son las mujeres que le gustan a, a, a Renado. Esas son las mujeres, tú sabes, y vaina y a Jorge Luis. Y a Neto Flopes, a ese ahí sí le gustan. Ese ahí sí le gusta, eh, ¿eh? Que llevan cerveza y te, te rellenan el vaso. No sé si. sí, ¡Bueno! ¡Ja, ¿no? No se va, ella, mi amor, te llevo otra, iba, ¿Eh? porque así que lo convence.